La piedra oscura tabú, el tema que nadie toca, el líquido inteligente del mal, incluso el cubo de la meca, de Falkland War, la guerra de las Malvinas o de cómo los ingleses pretendieron poseer, dominar, controlar o erradicar al maligno, una especie de aceite de roca negra que parece ser la inteligencia artificial de algún engendro de raza alien en los dos capítulos anteriores no quise profundizar y este va a ser meramente introductorio con avances de lo que vendrá sucesivamente es un tema muy complejo muy denso hay diversas teorías y no concuerdan entonces vamos a intentar manejarlo con la habilidad que, que merece este asunto porque parece eh, que encierra unas claves eh, absolutamente intrigantes y que pudieran descubrirnos en nuestros orígenes. A buena fe debe haber una sustancia, una roca negra similar eh, humana o terrestre y parece ser que una que vino de fuera, una extraterrestre, Parece que la humana pudiera ser más benevolente, incluso se dice que nuestro cerebro pudiera tener una parte de sustancia oscura que se llama Dark go, algunos le llaman eh, sustancia eh, sensible, curiosamente Aristóteles tenía una diferenciación de la... De la del ser y de la sustancia insensible e inteligible, me parece algo así, y la sustancia se hablaba como la parte que definía al ser curioso el, el, el asunto en cuanto a la sabiduría de los griegos. El evento del Golfo de México también, eh, bueno, el derrame eh, conocido del Golfo de México parece también estar involucrado. Detalles del fluido negro que existen las profundidades de la Tierra y en especial en la Antártica. Y si digo que existe es porque ha sido extraído, fotografiado y tenemos eh, testimonios, eh, poquita cosa, pero los hay, porque han ido científicos, han ido buzos, han ido. Bueno, el material ha sido recogido, ha sido analizado incluso. Eh, los detalles que se pueden inferir de lo que se conoce y sin eh, a, a, aventurarnos en, en algo, eh, en hipótesis, lo que se sabe. Se mantiene inerte bajo presión y frío, por ejemplo en la base del mar, en lo profundo de la base del mar. Parecen eh, estar en varias regiones alrededor del planeta, no está solamente en una. Reacciona al calor y es catalizado y transformado por el agua de mar. El agua de mar influye, lo transforma, lo cataliza, de alguna manera, interactúa y lo, bueno, interactúa en el sentido de que debe de, bueno, tener algún tipo de, al ser una materia inteligente, debe tener algún tipo de orden eh, relativa al medio en el que se encuentra. Puede cambiarse en una vasta variedad de formas dentro de su estructura química. Se adapta. Parece causar enfermedades. La de morgellons esta enfermedad que eh, parece que se asociaba a los centrales, los morgellons esa curiosa formación de fibras inter interiores que salen por la piel con incluso forma de insectos. En ocasiones incluso se habla de determinado parasitoide. Eh, alguien parasitoide con unas formas ya veremos si puedo poner alguna alguna instantánea eh, en algunas circunstancias parece generar morganos nos envía señales eh, cuando se activa tiene transmisión transmite a algún sitio de algún sitio lo debe recibir alguien la aptó esto entonces alguien la tiene ahí o, o hay una central eh, que recoge datos. Tiene cualidades magnéticas. Actúa, interactúa con los metales. También salió eh, en algún. Bueno, ha habido pinceladas en todo tipo de películas, series B y, de, y demás. En, en Star Trek, por ejemplo, LNG en un episodio de la primera temporada. Eh, una sustancia oscura parlante que mataba al jefe de seguridad de la enterprise recordemos el expediente que se le salía en el ojo en, en todos los capítulos había algo bueno sí, era como una, una, una historia transversal a todos los capítulos en, eh, que salía al, al malo al que estaba a punto de al que estaba poseída una cosa en el ojo que le que le pasaba eh, varias películas de series b es un asunto bueno del que llevo años detrás y, y lo suelo dejar eh, por la dificultad de seguir la pista pero, sí, pero suelo volver y suelo ir recabando información y ahora parece que hay mucho movimiento desde la película que salió. después de la guerra de las malvinas en la década de los 80 se descubre que en una de las islas eh, de nombre tule curioso lo de tule y lo de bril porque está relacionado a la sustancia en algún momento parece que incluso que son las estas son las sociedades de los nazis las sociedad Tule, la sociedad de eh, hay una relación los nazis debían conocer algo el sol negro y, y tal no vaya usted a saber pero resulta que eh, que una de las islas, la isla Tule fue dejada como un solar por los ingleses, llegaron bombarderos eh, y, y bueno, y fueron directos hacia esa isla. Eh, debían haber, debían haber sido eh, intentado anteriormente la guerra, por algunos dicen que incluso la guerra de las Malvinas tiene un origen en esto. No sabemos exactamente, no vamos a adentrarnos en eso porque, bueno, la historia no lo deja claro, dice otra cosa y demás pero la zona está siempre circundada en aguas internacionales la zona malvinas es una zona que está entre argentina y la antártida a unos 600 800 kilómetros de argentina en el quinto demonio abandonada con unos habitantes que han puesto ahí los ingleses que tiene un nombre extraño que ahora no recuerdo que son unos dos mil y pico que viven de, de estar allí porque eran unos unas ciudades de segunda clase ingleses les pues, metieron allí y viven, bueno, emborrachándose y tal, pero la zona estela, eh, unas condiciones climáticas de 20 bajo cero. La guerra de las Malvinas fue un auténtico desastre por los dos bandos, porque tuvieron que pelear a 20 grados bajo cero. Los ingleses tenían que, que traer víveres y, y tal en los submarinos en los barcos, perdón, en barcos desde Inglaterra y a los soldados y a los pertrechos y tal, y los y los. Eh, y los eh, sudamericanos, los, los argentinos mandaron a los chavalitos de 18 años a morirse de frío sin demasiado tal. Todo una, una bueno, un, un despropósito entre el general Galtieri y Margaret Thatcher, que bueno, se se, se, se, se, se se hicieron una guerra de la nada porque realmente no tenía una base y en esa, y, y, y eso sí que eso sí que cuadraría la forma de, de cómo se genera esa guerra porque eh, la argentina realmente que, que manda a, la, a las malvinas manda un, un, una, una empresa argentina manda eh, trabajadores para hacer una obra en, cerca de la base de los ingleses de la de la gendarmería o lo que sea o como se llame no el acuartelamiento y estos eh, bueno los trabajadores no se les ocurre otra cosa que izar una bandera argentina allí pero sin mayor sustancia, coge Margaret Thatcher y, y manda un buque de guerra, ¿no? Y coge Galtieri y dice, pues ahora mando yo 10.000 militares argentinos. Y empieza una guerra en la que murieron 1.000 argentinos y unos 300 y pico ingleses en unas condiciones eh, horrorosas, el, según las cuales los propios ingleses, de los cuales no se puede decir que hayan tenido superioridad tampoco, ¿eh? Y porque hay que mandar desde Inglaterra todos los aviones, incluso los no se habían probado todavía, los Harrier, eh, los los, los eh, argentinos haciendo una, unas proezas alucinantes en cuanto a todo tipo de estrategia militar y aérea y, de, y naval, pero bueno, al final un farol inglés, rendidos porque y os perdonamos y tal, eh, ganó cuando no tenía ni siquiera esa superioridad. Eh, a todo esto los ingleses perdonando vidas a los argentinos reconocido ¿eh? no se, no no no hubo ningún abuso pero los ingleses al llegar a casa se suicidaron 300 o 400 en esos próximos años esa sustancia estaba impregnada en alguna de las botas de los militares ingleses curioso ¿eh? los suicidios como vamos a ver ahora eh, la zona circundada en aguas internacionales por submarinos de hasta 13 países, los franceses parece que le echaron más cojones en este asunto y se sumergieron con buzos hasta extraer algo de la sustancia, que podría haber eh, llegado de un meteorito que cayó en esa zona cercana donde hay... Un, bueno ha, ha caído cerca de la fosa de las marianas y demás que está un poco más arriba pero más hacia el golfo de méxico pero entre el golfo de méxico y, y las malvinas más al sur hay hay, hay una zona caliente de, de esta sustancia que puede haberse bueno movido un poco de arriba abajo ¿no? entre, entre esos dos puntos eh, al parecer se envía esta sustancia por los franceses a, a analizar a los a la, a la división inglesa de la Marconi, eh, especialistas en misilística, en guiado de misiles, aparte de que son los de la radio. Curiosa la relación entre los demonios, la radio, el espectro de radio, ra, radio, eh, frecuencia mm, eh, y, y la radiación. Y bueno, se les envía a la Marconi y... y y resulta que los científicos 23 importantísimos especialistas de misilística marconi bueno pues empiezan a en esa década de los 80 eh, se van suicidando uno tras otro de extrañísimas maneras pues tipo ejecuta, electrocutándose con un cable desde la casa atándose el cable a la muela y, y el otro extremo en el picaporte para hasta hacer el contacto y fumas pues de alta tensión ¿eh? Eh, o ahorcándose con cables y acelerando el coche, es decir, un, coche, un cable eh, o una cuerda atada al coche, eh, atada a un árbol y te metes en el coche y aceleras a tope, y boom, eh, extrañísimas maneras, eh, como inducibles a, a propósito y eh, estrambóticas a la vez. El caso es que de estos 23 importantísimos especialistas, solo uno habría fallecido de muerte natural. En, esas, en esos años de 83 en adelante, otros dos están desaparecidos, eh, cuatro sufren accidentes fatales y 16 de ellos, es decir, el 70% se suicidaron. Yo no conozco un caso igual, salvo, bueno, los testigos, aquellos protegidos, perdón, los testigos de Monserrat alcázar cuando el caso del Aquile Lauro, que estaba en prisión. Eh, por garzón y bueno, se suicidaron absolutamente todos tuvo, tuvieron que, que absolverle la la lista de los y esto a mí esto es lo que me, me, me cautivó el tema de los suicidios primero, en Malvinas esa guerra fue como si hubieran mal metido algo, fue una, una, una escalada increíble de, de, de despropósitos entre Galtieri que era el militar que había dado el golpe de Estado en Argentina y que... Oh, y, y, los, y la marra de Thatcher que tenía, que tenía que dar un golpe de timón en su país porque estaban, tenían pro, muchos problemas con los laboristas y tal porque bueno, había, eh, la economía era un desastre y, y nada mejor para levantar la, la, la, los votos que, y la imagen de un político que bueno, que, que ya se sabe que, que una guerra y bueno, las ínfulas de, de, de la patria y demás, ¿no? La lista se hizo hasta una novela, un bestsellerista, un tal Sheldon, escribió una novela basada en estos hechos. Y bueno, eh, tengo que comentar un poco los nombres de los científicos y las causas de sus extrañas muertes. Eh, según el bestseller, la conjura del juicio final, que, que bueno, luego un investigador, Jason Chapman, amplió. ¿no? Eh, Kate Bowden, muerto en accidente de automóvil en el 82. Jack Wolfenden, eh, su planeador se estrelló contra una colina en el 82. Una lista de sistemas. Ernst Broadway se ahorca en noviembre del 82, 43 años. Su esposa jura que lo vigilaban día y noche. Stephen Drinkwater, asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza en el 83, 25 años. Manejado, coentación clasificada. Anthony Godley. Eh, Teniente coronel desaparecido, declarado muerto en abril del 83 George Franks Se ahorca en abril del 84, 58 años, seguridad nacional Thatcher incluso hizo, se refirió a su muerte por el alto nivel de este, de este tipo eh, Stephen Oak Se ahorca en el 85, 35 años eh, En el momento del, del ahorcamiento tenía una mano fuertemente atada Jonathan Walsh se tiró de un edificio de 19, el 19 de noviembre del 85, 20 años. Su padre jura que lo mataron. Elaborado la defensa secreta británica. John Brittan, médico, suicidio por envenenamiento con monóxido de carbono en el 86, famoso científico de armamentística. Ar Arsad Sarif se pone una soga en el cuello, lata la a un árbol, sube a su auto y acelera. En un balneario, Bristol, octubre del 86. Estaba a punto de casarse con una joven como él de 26 años. Bimalda Hibai, salta de un puente en Bristol, a 160 kilómetros de su hogar en Londres en el 86, 24 años. Había aceptado un nuevo empleo además en una consultora financiera londinense. no Se iba de la Marconi Aptar sin guida desaparecido y declarado muerto en enero del 87 peter pipeli suicidio con el motor del auto en marcha febrero del 87 46 años eh, contento de ganar dinero en un juego fue al garaje a ver quién le había encendido su auto a la mañana lo encontraron muerto eh, estrelló David Sands, estrelló su auto a toda velocidad contra un bar en el 87, en marzo del 87 Mark Bissner se ahorcó en abril del 87 Según los periodistas lo encontraron vestido de mujer y con varios metros de cinta plástica alrededor del cuello y la boca Su rol en defensa era top secret y de muy, muy bien pagado Stuart Goding, su auto embistió frontalmente un camión en un camino de montaña era un enlace militar, 23 años, murió en el 87, David Greenhall, se cayó de un puente el 10 de abril del 87, Sonny Warren, suicidio por inmersión en 1987, Michael Biker, accidente automovilístico en mayo del 87, con 22 años, era un genio de la defensa aérea y entusiasta pescador, su BMW se estrelló contra una valla de hierro, los peritos no saben por qué, jamás bebía. Trevor Knight, suicidio en mayo del 87. Trabajaba en un área de seguridad nacional de Marconi, supuestamente en la sección de contratos secretos para la venta de sofisticadísimos misiles. Habría telefoneado a su madre porque iba a visitarla. Alistair Beckham, suicidio por electrocución. Lo hizo en su garaje mientras sus hijas dormían. Eh, su esposa mencionaba a, a, a un extraño que huyó. Peter Ferry brigadier insólito suicidio por electrocución. Se habría atado a un molar es el que comentaba yo antes, a un polo eléctrico y otro a otro, conectando luego la energía central. Víctor Moore, suicidio, fecha desconocida, Robert Wilson, 43 años, y Gerard, Gerard Darlow, 22 son los nombres agregados por Chapman, el investigador, tras devolver un documento secreto que habría sustraído a Wilson, se accidentó mientras limpiaba un arma y pegándose un tiro, y Darlow, un esquizofrénico con tendencia suicida, se habría clavado un cuchillo en el pecho. En fin, eh, la verdad es que también da la sensación de que pudieran habérselos eh, eliminado por, por saber, por conocer alguna, alguna cuestión concreta como esta, ¿no? Pero bueno, todo se puede enredar en lo mismo. Eh, que alguien incite a eliminará o que esta sustancia, tal, porque lo, una de las características de esta sustancia es que parece alimentar las, los deseos asesinos de, eh, de la gente, ¿no? eh, Bueno, eh, ¿qué puede ser tan intrigante acerca de un pegamento tóxico negro? Bueno, pues, ¿qué es lo que intriga? Que esta sustancia está, parece estar viva, parece moverse, parece actuar con determinación y parece que además no tiene mal coco, o sea, cua, pero para el, para el mal. La, parece que la, la separaron en dos cajas diferentes y la forma cristalina movió las cajas para tratar de llegar a unirse. Mucha gente la cataloga de demoníaca. Y de hecho el. incluso al llamarle blanco, pues está ya, Go es God, está claro, ¿no? Eh, y un dios negro, pues. Pues ya sabes lo que es. Un demonio y además seguramente el demonio. El demonio. El, el demonio negro, la morineta etcétera, ¿no? Es curioso, yo por eso los asocio, ¿no? Claro, tiene que haber un salto para que se puedan unir, el IA ¿no? el, o el IO, IA, inteligencia artificial, y seguramente la, la, la, la terrestre, pues sea IO o al revés, son enemigos, IA, IO, Dios, demonio, diablo, Dio, IO, Día, IA, son la misma runa, ya sabéis, ¿no? ya lo he comentado en vídeos antes, no. análisis de la sustancia. Eh, bueno, antes he de comentar que no es que haya una evidencia de que sea demoníaca o no, pero bueno, se, han, se ha encontrado, se encontró algo parecido muy cerca de la casa de Curioso, eh, Y eso, bueno, pues, que es una, una pista de que de Dios no es, ¿no? De Dios no, no es, es una... Aparte la broma, el desglose científico, de la sustancia, un aceite es un aceite mineral que contiene altas cantidades de oro en estado M, monoatómico e iridio, son superconductores. Casualidad, curioso, los dioses tomaban, estaban adictos al oro monoatómico, ¿eh? los, los anunnaki, los dioses anunnaki, que curioso, que dicen que es lo que les daba longevidad y tal. Se encuentra en la isla de Thule, las Islas Falkland, las Malvinas y bajo el Golfo de México, y algunos han visto y registrado a Blanco en, en, en... Muchos lo han visto, bueno, se, se, puede, se pueden ver vídeos y fotografías en, en internet, ya existen, ¿eh? ¿eh? Pero están más sitios, dicen que en Australia, bueno, en, de, en, en, en algunos puntos, sobre todo en el hemisferio sur, se dice que puede provenir, algunos dicen que se puede provenir de eventos en los que la corteza terrestre se rompió y resquebrajó, permitiendo que se filtre la sustancia, o sea, como si fuera la sangre, la sangre de la tierra. Bueno, esto sería la parte, la placa la, la terrenal, ¿no? La no extraterrestre, la no alien. Lo que sí es cierto es que muestra una capacidad de organizarse y mostrar una conciencia altamente inteligente y, como he dicho, según los testigos, la energía de esta sustancia les incita a tener pensamientos asesinos. Reportado que huele a azufre. Aquellos que han visto eh, en la la han visto en, el, en la sangre del, del golfo de méxico que le llaman la sangre de la tierra ¿no? en el golfo de méxico eh, dicen que se parece al petróleo y al crudo pero bueno en, en, por lo visto el crudo que hay diferencias aunque es muy parecido a la, la, la textura y la, a, a la simple vista y que se pega y tal el crudo flota y esto no debe flotar. las pruebas están eh, que hay en curso para descubrir qué es exactamente el blanco eh, sí que suena como una criatura que hemos visto en, algunas, en algunos episodios, eh, como es lo que decíamos de Star Trek en los años 70, donde el doctor Spock le dice a la tripulación que no, puede, no sabe qué, qué, qué, qué, qué diablos es esa sustancia, nunca mejor dicho, pero que parece estar viva. Luego el Capitán Kirk es absorbido por el Black Goy y de alguna manera tiene una historia de amor con una versión femenina de los cristales decorados Black Goy, algo irresistible, lo posee y tal, ahí ya montan una, una historia, ¿no? Eh, por algo será precisamente Kirk el Capitán que tiene la historia de amor, será por Ki, Enki, será porque tiene relación efectivamente con Ra, que es Enki, que es Lucifer, eh, pues no me extrañaría ¿no? no me extrañaría nada pero bueno esto lo digo así justo a bote pronto ahora mismo no es algo que, que tenga muy muy muy pensado si sí, lo tengo pensado no es algo que tenga ahora, que quisiera sacar ahora demasiado no eh, por supuesto que que la pelea hay una pelea en Star Trek en este episodio y bueno se puede el Capitán Kirk se puede liberar de de la influencia del blanco y regresa a la nave espacial con la tripulación, exhausto, con los restos de la sustancia pegajosa se al final despegue. Bueno, y, y nada, y, y, y finaliza el episodio despegando, preguntándose si se ha puesto el blanco algunos huevos o una historia en la nave, ¿no? Para dar una puerta abierta. pues lo vamos a dejar aquí pero a buen seguro que va, va, va a haber sucesivas entregas porque hay mucho tela que cortar son jerarcas, esto eran los jerarcas, que estaban acá calentito y chupando whisky, y choreándose todo lo que había donado por pueblo argentino, y nos seguimos olvidando de esto, no señor, no sé ustedes muchachos, pero que hay que acordarse de eso, esos pobres pibes que fueron a luchar antes de tener una novia que tuvieron que aprender a sobrevivir antes de vivir solitos se fueron allá no, no, no, no para mí el 2 de abril no es más ni era la Marvina. disculpen ustedes el 2 de abril, estos pibes ya no lo recordó más nadie, lo devolvieron hecho pelota. Hay que recordarlo, muchachos, el 2 de abril es el día de estos guachos que fueron a pelear por nosotros, ¿sí? Así que hay que honrarlo con honestidad y con orgullo, todos juntos en este país alguna vez.